¿Qué tal? Amigas, amigos, maestras, maestra Felisa, maestra Milana, bienvenidas. Gracias. Hola, hola gracias. Pues, venidas a nuestra, a nuestra charlita de café esta tarde, oigan, pues nada, ¿qué se toman? Yo me voy a tomar un, un, un cafecito próximamente, pero más tarde. Ustedes uh -huh. ya verán qué piden para... Sí, yo me tengo pensado hacerme un carajillo. Híjole, bueno. Para terminar el día. Maestro, pero además es, es fenomenal porque, bueno, tú tienes, tú vienes literalmente a una cultura de café completamente, entonces, ¿qué decir? Solo Veracruz es bello. <risa> bueno, maestro, no te quedas atrás tampoco, ¿cierto? Sí. También eh, me gusta el café, es, somos cafeteros. ¿no? <risa> Amigas, amigos, eh, pues muchas gracias por compartir con nosotros, maestros, muchas gracias. Hoy es un día muy especial porque estamos... Echando un no, no, no. previo a nuestro concierto, digamos, a nuestro estreno virtual de eh, un dueto para dos violas, ahora vamos a entrar en detalles, de Karl Stamitz y creo que nada mejor que conversar con dos Estupendas y significativas intérpretes, nuestra principal y coprincipal de la sección de violas de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, que han producido, amigas, amigos, esta grabación preciosa, ya van a verla ahora, en breve, del de, eh, dúo de Summit número 3. Y, pues, mejor me insisto que ellos para conversar un poquito sobre la obra. Pero primero, qué padre iniciativa, felicidades maestras, en verdad por poner todo este esfuerzo en este proyecto. Cuéntanos un poco, bueno, primero, casi es obvio, pero ¿de dónde salió, pues, la idea? Pues, bueno, primero que queremos tocar algo eh, como dueto. Y luego empezamos a ver varios duetos que nos van a gustar. Y tocamos varios eh, juntos para ver y encontramos que Carlos también tiene duetos muy interesantes, eh, muy parecidos, estilos de Mozart y muy bonitos de la música, muy llenos para dos violas, casi la misma, misma dificultad para tocar eh, y belleza para las dos violas. No hay que una toca, otra sola campaña, No, las dos son solistas. ¿Verdad, maestro Feliz? Sí, la verdad es que eh, pues ya Milana y yo eh, compartimos Atril um, hace ocho años. Eh, la semana pasada, eh, el jueves 12 de noviembre, eh, cumplí eh, 12 digo, perdón, cumplí ocho años de haber ganado la audición y eh, entonces llevo ocho años sentada al lado de la maestra Milana, ¿no?, quien ahora, o sea, ha crecido para ser más que una colega, es realmente mi amiga, ¿no?, mi compañera, mi colega, o sea, de todo, ¿no? Hacemos muchísimas actividades juntas, ¿no?, y entonces, pues, la verdad es que la extrañaba. Entonces, dije, Milana, vamos a tocar algo, ¿no?, vamos a tocar algo, y entonces, pues, fui a su casa, llevé así de, de opciones, ¿no?, y, y la verdad es que los dúos de Stamitz nos atraparon, ¿no? Nos ah. atraparon. Sí, este, ah. creo que eh, la verdad es que eh, Stamitz, ¿no? O sea, en nuestro repertorio de viola es muy, uh, muy conocido, pero solamente el concierto de re mayor. Ah, tiene sonatas, tiene otros conciertos y eso, pero como es, un, es una obra obligatoria a nivel audición para orquestas profesionales, ¿no? pues es la que más se conoce. ¿no? Claro. Entonces nos llamó mucho la atención es, estos seis dúos, del cual nada más teníamos tres, que había yo mandado a pedir, y, y bueno, ahora hasta estamos este, interesadas en grabar todos, ¿no? ¿Verdad? <risa> claro. Claro. Pero además, fíjate, este, Maestra Milena, eh, mencionabas la dificultad de, la, de las piezas de Stamitz, de Stamitz para, para justamente estas esta dotaciones. Bueno, él era un cuerdista, eh, parece que a, aterrador, ¿no? que era increíble, ¿no? que era un, un virtuoso, tremendo. Pero dijiste algo muy, muy padre. Eh, tiene la dificultad de, de las obras de Mozart, pero también tiene el encanto de este, de este espíritu de Mannheim, que es otro, es como más ligero pero también más esterioso a veces, es particular. Yo tengo mucha curiosidad, ¿por qué escogí? Eh, a ver, bueno, primero, me declaro, <risa> declaro que conocí estas obras, o sea, estas tres obras, cuando ellas me las mandaron. Así. <risa> Queda constancia, lo siento, ¿no? No conocí estas tres piezas que son fenomenales, pero sí. les quiero preguntar, ¿por qué escogieron el tercero? Porque eh, ya veo que, es, bueno, son literalmente pequeñas catedrales, pero también tengo mi una percepción muy de cafecito, muy personal sobre el tercero en cuanto a es una onda de emotividad. Pero ustedes díganme, porque esas son mis perversiones. <risa> ¿Cuáles son las de ustedes? <risa> a ver, Milana, a ver si te acuerdas por qué, por qué lo escogimos. Sí, acuerdo. Eh, escogimos por dos razones. Primero, que nos gustó la música, como que está más alegre, más movida. Y segundo, que escogemos que es poco un poco grabado en, pues, en medios que casi no hay ni segundo, ni tercer momento por eso queremos también grabar y ver cómo va sí, porque mayoría pionera. Dos, segundo, sí, primero, claro. segundo, dueto, tocan y luego parece que no pues, no, y, es cierto sí, sí por eso nosotros ya queremos tocar y, y lo que pasa es que también en las ediciones compilan el 1, 2 y 3 en un libro y en otro, el 4, 5 y 6. Ah, ya. Entonces, en ese momento solo teníamos el 1, 2 y 3. Y buscándolo, ¿no? A ver quién lo había grabado, ¿no? Este, en, en, qué, en, en qué escenario, ¿no? O sea, de, de qué manera, cuál era el pitch, ¿no? De, de, la, uh, de la grabación, ¿no? Eh, con video, sin video, etcétera, ¿no? Un eh, poquito la, el research, ¿no? La investigación de, de este ya más evidente, ¿no? Eh, y, y, y le dije en ese momento, Milana, vamos a comprar los otros, ¿no? Y, y ya, claro, llegaron mucho más tarde, entonces ya no, no tuvimos oportunidad de leerlos también para decidir eh, entre el 3 y, y, y esos tres, pero ya grabamos el 4. ¡Ajá! <ríe> okay. Ya empezamos. Muy bien. Perfecto. Blooper. Eh, uh -huh. Blooper, exactamente. Sí. Digo, uh -huh. para, que, para que no se pierdan los estrenos, ¿eh? Saluda ya en casita, échese un cafecito <ríe> con nosotros, porque ya viene, aquí ya se reveló, pues, que este no será eh, el último día. Pero bueno, me gusta mucho esta decisión, digamos, hicieron su, su investigación sobre qué es lo que no estaba, es, en efecto, conseguir la grabación no es sencillo. Hay una grabación de esta obra, sí, eh, que, bueno, me lo tardé un ratito en localizar, pero, por ejemplo, Ajá. es cierto que en YouTube ustedes serán las, las de la premier youtubera, así que ya saben, amigos, amigas, en los canales, esto literalmente, bueno, me da pie un poco para agradecer a la Secretaría de Cultura y su plataforma, eh, pues, bueno, que ya mencionamos en todas nuestras emisiones, Capital Cultural desde nuestra casa, que es el espacio justo que, que digamos, da lanzamiento a todos los... los eh, la, las grabaciones, los estrenos, las conversaciones que tenemos en la orquesta y en particular a este estreno que estará en simultáneo, por supuesto, en Capital Cultural y en las redes sociodigitales de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Maestras, muchas gracias, por cierto, en justo ceder este esfuerzo de producción para la orquesta. Perdón. Eh, no, no, no, está bien, todo bien. <ríe> eh, maestras, ¿cómo ha sido el, el proceso de... de eh, digamos, justo de, de recuperar el instrumento Cómo están siendo sus, sus días, por ejemplo, de instrumentistas eh, Todos tenemos una historia con esto Todos, absolutamente Entonces, siempre pues la charla de café obligatorio ¿Cómo te la has pasado con el instrumento? Porque, bueno Les voy a confesar una cosa Yo conversaba, digamos, con, justamente con, con compañeros aquí en la orquesta y eh, Literalmente hubo momentos en los que yo sabía al principio de, del confinamiento que no me salía a concentrar en absoluto entonces te sentabas en el instrumento y te pasabas horas y dices pero es que qué pasa o sea he perdido algún superpoder o alguna vez lo tuve un momento <risa> esa era la pregunta ¿no? <risa> o la Uy, otra la otra era al contrario eran eran colegas que se la pasaban avanzando montando repertorio ¿Cómo lo vivieron ustedes Ay, maestra, disculpe, estás, estás en, en muteada, te y vamos adelante. a quitar. Ahora sí, sí, adelante, adelante. Pues parece que es segunda opción, eh, <risas> tocamos la música, vemos que es más cerca de nuestro carácter, de nuestros, eh, que nos gusta, y pues escogemos, pero escogemos con gusto, no con algo... Así que buscamos especial. No, no, no, que nos cae bien, que les gusta. Sí, nos gusta muchísimo este Stamitz. Aunque claro. Pero, y, y, y, Milana. Sí. Milana, ¿y cómo te la pasaste en la cuarentena? ¿Qué has hecho? ¿Yo? Uh -huh. Bueno, pues, en realidad yo pasé muy bien y pasé en Ajusco, entonces medio aislada. Y subiendo a las montañas, entrenando, porque en montañas no hay nadie. Entonces, claro. Entonces, bien, estoy muy claro. contenta. Gracias. Claro, claro. Pues sí. ¿Y con la sí. viola? Pues no, subes en viola, obviamente, arriba, pero no tengo viola. Bueno, sería una buena idea, ¿no? Sería una escena muy cinematográfica. Si ¿sí? la maestra Milana toca <risa> estudiando Stamis. Pues, ¿qué crees que de hecho una de las... Eh, grabamos este número 3 también en el desierto de los leones. Ah, sí. ya, ok, claro. A las 7 de la mañana estábamos ahí en el bosque grabando. Claro. Nos, corre, nos corrieron los guardabosques, nos tuvimos que esconder y mover de lugar. Una, una de, verde, de verdad, una experiencia en el convento. Llegamos, nos dijeron, sí, pásenme. Fuimos, grabamos, y de repente a, terminando el primer movimiento viene alguien y dice, ¿y ustedes qué hacen aquí? <risa> y nosotros, pues grabando. El, el dúo de Stamitz. Ah, el Stamitz. Pues claro, ¿No? pues ¿cómo que qué hacemos? Pues grabando Stamitz, ¿qué, qué ¿Grabando que podemos Stamitz? estar haciendo hasta ahora? Y sí, que claro, claro. nos corren. Fíjense, nada más. Y pues nos movimos man... y nos fuimos a otro lugar, a una cabaña ahí medio escondida y que nos cachan y nos vuelven a correr. <risa> ah. Muy divertido, la verdad es que con la Viola la hemos pasado muy bien eh, en la cuarentena. Yo, si te doy te, te, te, te sincera, estoy más ocupada que antes. Okay, qué padre. No, he, he, he, he grabado y he hecho muchas más cosas que, este, que nunca hubiera yo tenido tiempo y entonces la verdad hasta agradezco ¿no? este, este tiempo y agradezco que por ejemplo que puedo hacer este proyecto para la filarmónica porque este, siempre, pues como, como todas las orquestas, ¿no? nos, nos hacen un, un, una programación, ¿sí? Y, pues, no tenemos mucha injerencia, ¿no?, en esa programación. Y, um, y para desarrollarnos como, como músicos eh, individuales, pues, tenemos que hacer actividades fuera de la orquesta, ¿no?, para que la orquesta crezca, ¿no? Entonces, es, esa, esto es para nosotros muy valioso, ¿no?, de tener este tiempo para, eh, pues, para grabar, para estudiar, ¿no? Eh, de hecho, eh, mi, mi novio también trabaja en la filarmónica en los primeros violines y se llama eh, Fernando Velázquez Vizcaino y, eh, y nos hemos ido ya tres veces a encerrarnos literal a un pueblo en medio de la nada a estudiar a estudiar a preparar a preparar música a preparar este material y eh, para nosotros mismos para nuestros alumnos no y claro. y fantástico o sea Fantástico, de verdad. Yo normalmente esto lo hago con mis alumnos, me los llevo a una cabaña por ahí, ¿no?, uh -huh. para encerrarnos a estudiar, pero a, a yo encerrarme a estudiar, tengo muy pocas posibilidades, ¿no?, por, por la agenda de la filarmónica y eso, entonces, pues, la verdad, eso es lo que he estado haciendo. Ya, yeah, pues. Estudiando, yeah, yeah. dando clases, grabando, este, sí, hasta limpié mi casa. Sí, claro, que es básicamente lo que hemos estado tratando de hacer todas y todos, ¿no? Sí, no, sí, sí. no, está cañón. Este, eh, perdón, maestra, ¿ibas a decir algo, maestro Milana? Eh, perdón, es que estabas. Est est no, eh. voy, voy, voy bien, ¿no? Sí, claro. Ah, no, entonces un poco lo, lo que decía. Perdón, sí. Todo bien, todo bien. Ya, este, y, y justo, justo, eso, eso, justo nos lleva. Bueno, ya vieron un, una probadita de lo que van a, a ver en este estreno en una, unos minutos más. Eh, y un poco lo que les quería decir es que, además, este esfuerzo justo de, de grabar en espacios abiertos, en espacios no convencionales, pues, a, a, no sé, creo que a muchos y muchas les está descubriendo con el, con el instrumento a través del proceso, porque son muchos meses ya. Entonces, como les digo, al principio, bueno, me pasó a mí, yo estaba en otro planeta también, y sé de muchos músicos que están en otro planeta, pero al cabo, al cabo del tiempo, como que nos readaptamos. No sé si ustedes sienten eso. O sea, como que pronto, sí, sí. wow Sí, nos estamos ¿Cómo? adaptando. Sí, aprendimos mucho, sí. Aprendemos Totalmente. Aprendemos mucho, sí. Y, sí eh. y aparte de aprender repertorio, aprendemos mucho de visitación, de de clases eh, la distancia sí aprendemos muchísimas cosas y está bien pues claro. y de producción y de producción también sí no cosa que el, el, nosotros como músicos de orquesta en sí no no tenemos una necesidad si lo hacemos por fuera es nuestra cuestión no pero ahorita es una verdadera necesidad no producir Claro, claro, claro. Sí, justo. Maestro, sí, justo, justamente por eso agradecemos muchísimo, digamos, que uh, hayan trabajado en este proyecto. Y bueno, solamente ¿Sí? les digo eh, en casa que vienen más, vienen más. No, no les vamos a spoilerar nada, como siempre nos gusta spoilerar, pero no, ahora no lo haremos. Porque vienen más proyectos, vienen más trabajo de la orquesta y en particular de las maestras aquí presentes, eh, que estará justo, justo turnándose a través de Capital Cultural y de las redes digitales de la orquesta. Y esto es algo que de veras agradecemos muchísimo. Eh, entonces, bueno, pues eh, estamos eh, por, por llegar más o menos al minuto 20 de nuestro cafecito, ¿verdad? Que todavía no se termina, pero eh, bueno, eh, sí. habrá posibilidad de, de, de echarnos muchos más. Maestras, ¿qué. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ven, digamos, el, el, el, el, particularmente este detalle de la enseñanza a distancia? Ustedes, déjenme decirles, estimado público, en casa, que tanto la maestra Milana como la maestra Felisa tienen un, un historial, digamos una trayectoria y en realidad una labor docente constante que está conectada, como hemos hablado y revisado mucho en eh, la historia de la orquesta a través de la serie Miradas y otras conversaciones, que la labor de la orquesta ha estado vinculada con el trabajo de docente. Y creo que la, mis dos invitadas, nuestras dos invitadas del día de hoy, pues son una muestra muy clara de esto. ¿Qué ha estado pasando? Ustedes yo creo que son un ejemplo muy interesante de cómo esto continúa. Pese a todo. Y me gustaría que nos contaran este cafecito ya un poco perfilando el fin de nuestro cafecito. Eh, y ya listo que nos vamos a meter a la sala virtual al estreno. O, o vamos a viajar sí. al desierto de los leones, que además ya sabemos dónde se... No. no, pero no fue ahí en la grabación al final Ah, finalmente no sucedió ahí, ah, ok no. entonces? Nos prestaron las instalaciones de la Universidad Panamericana Wow, sí. claro, un espacio abierto precioso, claro, qué bonito, bonito. Bueno, y un poco realizando mi pregunta eh, ¿cómo, es que, ¿Cómo es que fue, digamos, este proceso de la docencia? Pues, ¿Cómo les fue a ustedes? Milana. Pues, no, primero feliz. Ok. Uh, pues creo que las primeras semanas fue bastante crítico, emocionalmente sobre todo, para, para, para mí como maestra, porque sentía yo que no iba yo a tener la capacidad eh, tanto tecnológica como de, bueno, sobre todo tecnológica, ¿no? Este... De, de poder transmitir y que y que aprendieran o que aprendan no de la misma manera que presencial ahora después de tantos meses te puedo decir que uh, sí es muy sí es posible pero jamás jamás va a ser igual que presencial claro eh, sin embargo no eh, creo que o sea tanto alumnos como maestros y yo en particular hablo por mí eh, me he adaptado no o sea yo estaba siempre muy en contra de, de las clases en línea, ahora siendo una necesidad, eh, de hecho, hasta he llegado a, a dar clases. De hecho, dimos un curso, Milana y yo, que este, tenemos un taller que se llama el TIBA, Taller Internacional de Viola de las Américas. Y el, el TIBA se tuvo que hacer online en el verano. Y, y, y pudimos invitar a maestros de extranjeros, ¿no? Entonces fue fantástico, sí. Entonces eh, eh, se compraron micrófonos, se comp no, se, comp se compró el, el Zoom eh, actualizado, no lo actualizado el Pro, no, para para poder tener ese esos los privilegios que, que se goza, que se graba, no, que que todo esto, eh, que se puedan tener más personas, no te corta los 40 minutos, no. Eh, y la verdad, o sea, eh, cada vez aprendo más y cada vez los chavos están, de hecho, tienen más clases, tienen más clases, estoy dando yo entre, entre unas 30 y 45 clases a la semana, ¿no? Y en medio, en medio pongo los ensayos, las grabaciones, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y, y, o sea, y me parece eso como un privilegio, ¿no? Ahora, cuando lo estaba yo en contra, ahora pienso que es un privilegio, ¿no? de tener el acceso a y, y, y poder ofrecer mis conocimientos a personas que, que, que llevo años diciéndoles que no puedo. <risa> Te lo juro, hay personas que, que tengo que tengo este en, en las clases online que doy del TIVA eh, y, y que tienen años persiguiéndome. Maestra, puedo estar en su cátedra, maestra, puedo entrar en su cátedra, no, no, no tengo espacio, no tengo espacio, no tengo espacio. Entonces, para mí, mi, mi, este, fue al principio difícil. Me sentía yo muy ignorante de muchos temas, pero poco a poco he ido aprendiendo y consiguiendo material, ¿no? O sea, micrófonos, atriles especiales, ¿no? Eh, micrófonos para el celular, micrófonos para la compu, ¿no? este Programas, y, y, y no hay más que para crecer, ¿no? O sea, creo que no se puede uno. Quedar en el no se puede, el, el no entiendo, el no hay cómo, no, no, no. Aquí las escuelas siguen y los chicos no pueden perder eh, un año de, de clases, ¿no? Eh, un año de avance, ¿no? Un año de desarrollo. Y sí, es difícil, sí, es emocionalmente eh, complejo, ¿no? También, pero hay que adaptarse y seguir. Claro, claro. ¿No? maestro. Pues quiero decir una cosa claro, maestra, también adelante. sobre esto. Sí, sí, adelante. Mira, este, estos meses eh, nos eh, mostraron una cosa muy curiosa hablando de docencia. Los chicos aprendieron grabar a sí mismos y mandar mm. a los maestros. Eso, eso automáticamente... Mm. Como que pone en situación que deben grabar otra vez y otra vez para que ya está aceptable. Para ellos mismos, están analizando lo que están haciendo, escuchando. Este es sí. muchísimo y, pues, sí. yo, yo creo que es un logro bastante, pues, así, notable, notable lo que tenemos. Por ejemplo, es verdad. vamos a tener examen, sí, y nadie quiere. Como mandar su grabación para que otros escuchen eh, algo feo, entonces ellos eh, graban y otra vez y otra vez para que ya, ya está bien ese es, es, me parece excelente, excelente encuentro además el público Milana el público ¿verdad? que, o sea ¿cuándo íbamos a tener, o sea una audiencia de 7 mil personas para una pieza de un ensamble de violas. Claro. ¿No? Y creo que ya subió el número ese. <risa> no, o sea, sí. eso fue hace unas semanas que vi ese número, ¿no? Y también recitales de los alumnos, ¿no? Que sus padres y sus familiares pueden estar. También eso, eso les, o sea, es un cambio emocional muy importante para el, para el desarrollo de los alumnos. ¿A alguien le importó, ¿no? Wow. Alguien está ahí presente para literal presenciar mi, mi carrera, mi desarrollo, ¿no? Vale. Eso es, vaya, muy valioso. Wow, mm -hmm. sí, claro, qué wow. maravilla. Maestras, de veras, And, o sea, también no es por nada, pero la verdad es que uno somos, o sea, es muy emocionante escucharles, pues. Eh, como también dan, teniendo esta mirada ¿Cómo se puede decir? Es que, ¿saben cuántas veces escuchamos también lo contrario? Pero, yo voy a decir una cosa Creo que este, esta situación de excepción Nos obligó a preguntarnos A reconstruirnos A remirarnos, voy a decirlo de esta forma Y parece que el regreso Vamos a, o sea, vamos a terminar regresando Sí, cuando haya vacuna Cuando estemos curadas Cuando estemos fuera de riesgo pero siento que vamos a regresar a un lugar distinto también. Es decir, sí. ya no creo que regresamos al mismo. No, y ustedes me están dando no. una clara muestra. O sea, es muy emocionante. Nosotros también nos emocionamos. <risa> sí. Pues qué padre, maestras, pues, oigan, de veras, qué rico cafecito nos acabamos de echar, digo, no nada más porque el cafecito va a estar bueno, pero eh, qué bonita charla, de veras, les agradezco muchísimo, hayan eh, aceptado tener nuestra conversación de café de este jueves, y qué creen, amigas, amigos en casa, es hora de ir a nuestro estreno, el dúo número 3 de Stamitz, eh, el compositor tremendo de Mannheim, virtuoso de las cuerdas, hoy... Tiene un lugar en YouTube, ¿eh? Stamits, eh, se la debes a las maestras, <risa> donde quiera que estés, eh, tremendo genio y virtuoso, hoy va a tener literalmente su estreno en la, nuestras redes sociodigitales, felicidades maestras por hacer esta grabación, sé que no es la única. Sé que vendrán más, eh, pero no les vamos a contar, porque somos muy, este, nos lo aguardamos, pues, para que sea espectacular después. Y, de veras, muchas felicidades y muchas, muchas gracias por su tiempo. Gracias por el trabajo no. que están haciendo también en la docencia. Eh, esto se los agradece, literalmente, el planeta. Sí. Y, este, y, pues, bueno, no sé, tienen algún comentario previo a que cerremos nuestra conversación de café antes de que nos vayamos directamente a su estreno. Eh. No, pues yo quiero agradecer, es agradecer que a la, a la secretaria de Cultura que, que nos nos permite pues básicamente ah. compartir ¿no? en, este, en estos medios, ¿no? Y pues que esperamos que les guste mucho, ¿no? Tanto como lo disfrutamos, todo el proceso que, que conllevó este, este video, sí, pues esperamos que los disfruten. Sí. <risa> Gracias. Okay. No, pues muchas gracias, Maestra gracias. Milena. Muchas gracias. gracias, Maestra Felisa. Y este, les agradezco muchísimo tiempo y muchas gracias ahí en casa. Recuerden, muchas gracias al equipo de, de, el equipo de operación de la Filar de la Ciudad de México. Gracias a Sofi Ramos en los controles. Y gracias a nuestro eh, equipo de difusión, administración, nada. Eh, y obviamente a todas y todos nuestros músicos. Eh, un abrazo y muchas gracias. Oigan, dejen sus comentarios porque si no, ¿cómo sabemos que...? Eh, están ustedes allá. Ustedes ya saben que estamos acá, pero los queremos leer, les queremos leer, por favor. Eh, muchas gracias por estar eh, eh, con nosotros el día de hoy en este estreno de jueves eh, eh, de las maestras Felisa eh, Hernández y Milana Sobolera. Muchísimas gracias y los dejamos, pues, con Stamits. Gracias. Adiós. Chao. Adiós.